Ha llegado el momento que estábamos esperando, ha llegado el momento, al menos yo lo estaba esperando con muchas ganas, de tener esta segunda parte con Jota. ¿Qué tal Jota? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Claudio? Yo también te cuento que tenía muchas ganas de continuar con este video. Me gustó mucho la primera parte y hondar más en lo que son datos, probabilidades, me encantaría y pues muy gustoso estar acá nuevamente con ustedes. Sí, y vamos a meternos Hoy de lleno con el tema de los datos, vamos a explicar muchas cosas. Vamos a hacer lo que ya hicimos en la primera parte y a seccionarlo por capítulos para que, pues, si te interesa más ir a una zona o volver a ver alguna parte en concreto, pues que te puedas estar moviendo sin ningún tipo de problema entre el contenido. Y creo que por capítulos hace... ¿A ti te pareció bien, no? El tema de los capítulos estaba... Sí, me parece bien, claro. Y como vamos a hablar acá ya de información un poco más... Eh ya datos como tal, pues dejar segmentado qué temas, qué probabilidades se va a dar, porque hoy me gustaría realmente traer acá algo que cualquier persona pueda aplicar, un poco explicar ciertas probabilidades, ciertos escenarios que son de altísima probabilidad, que yo tengo particularmente backtesteados. Entonces, esa es la intención de este video, o sea, ya incluso poder brindar un dato que, Puede alguien utilizar dentro de una operativa, sesión americana, operativa intradiaria, le pueda servir, sobre todo a los que operamos el SP500, que es mi favorito, al igual que el tuyo, ¿no? Y esa es la intención. Entonces tú, pues lo segmentamos, dejamos acá qué probabilidades, qué estadísticas vamos a comentar, qué temas, y al que le interese, pues puede ir directamente hacia allá. Me gustaría mostrar, aprovechar la sesión del día de hoy para hablar un poco de eh, cierto análisis de datos que he hecho el día de hoy en tema de volumen y delta sesional. Ya cuando sea el momento pasamos y, y lo revisamos por acá. Eh, claro, vamos a ver gráficos, alguna tabla con probabilidades. Entonces, y algo más, eh, más materia como tal, ¿no? Entonces, ya en el primer video, pues como que nos conocimos un poco, ya se sabe qué va el tema, qué hago, qué me gusta traer, compartir, y ya vamos a ver, pues, datos, números y como tal información que pueda servir. Muy bien. Eh, Empezamos la primera parte. Bueno, esto vamos a decir que hay un poco de moda sobre el tema de análisis cuantitativo. Hay un poco de moda, ¿no? Se habla mucho del análisis cuantitativo. Eh, antes de pasar a la parte de los gráficos, me gustaría que definiéramos un poco mejor qué es un análisis cuantitativo antes de pasar a todo el tema de gráficos, porque si uno navega por, por las redes y oye por ahí el tema de las redes, se habla mucho de que yo hago análisis cuantitativo, hago un trading cuantitativo, hago tal, pero me gustaría saber de, de primera mano, de tu boca, qué es un análisis cuantitativo. Claro, eh, me parece una buena pregunta. Como tú lo dices, sí, seguro está un poco eh, distorsionado. Yo te cuento que he visto incluso gente que por ver el flujo de órdenes considera que es eh, trading cuantitativo. La verdad, trading cuantitativo, pues va a poderse llamar a todo lo que tenga un estudio de datos detrás, un riguroso estudio de datos, o sea, algo que realmente está extraído con un estudio de datos. O sea, mientras no exista al menos lo más mínimo de procesado de datos, de extra, ex, extracción de estadísticas, de probabilidades o algo similar relacionado a estadística, a datos, en mi opinión no se puede considerar cuantitativo. O sea, sobre todo si estamos hablando de lo que es o sea, experiencia empírica nunca se podría considerar un trading cuantitativo. O sea, por ejemplo, lo que uno ve nada más, tiene que haber un estudio de datos detrás. Esa es mi opinión respecto a lo que es cuantitativo, que es diferente a algorítmico, que algor algorítmico ya es un algoritmo que ejecuta y desarrolla como tal. Entonces, cuantitativo para mí va de la mano con un estudio de datos. Metiéndonos con lo de análisis cuantitativo, ¿qué tipo de datos? Eh, mira, te comento que yo he estudiado bastantes datos, siempre buscando que me puedan aportar realmente a mi entendimiento del mercado, a mi ejecución, a mis resultados. Puede ir desde un estudio de datos que te aporte a la ejecución, que es lo que quisiera compartir ahora. En mi caso ya vamos a ver algo por acá. ¿Serían o los datos hasta, de probabilidades? Eh, eso es también, claro que sí, es que hay mucho realmente. No es algo que se pueda simplificar. Por ejemplo, yo he estudiado los datos de forma contextual, que son las probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que un nivel sea testeado, de que uno no sea testeado, de que se busque un nivel como tal y medido eso ya con datos. Por ahí se podría conocer como un backtesting tal vez. Eso también es un estudio cuantitativo de probabilidades. Pero, por ejemplo, también existe el estudio del volumen, del rango por minuto, por ejemplo, que es algo que hoy voy a mostrar acá. Si comparto pantalla y empezamos, yo te muestro ¿Sí? acá, les muestro un, un ejemplo de un análisis cuantitativo realizado sobre el rango, el volumen y el delta de la sesión del día de hoy. He utilizado la información que me da este análisis para mi ejecución he tenido en cuenta los resultados que me da el análisis para la ejecución entonces bueno. eh, si nos fijamos por acá sí si nos fijamos por acá compartiendo pantalla bueno a todos los que les suene un poco a chino todo esto que estamos comentando vamos a meternos ahora en materia y vamos a ver eh, todo lo que es el tema de datos de probabilidades de ¿Sí? estadísticas entonces sí, mira eh, aquí ya tengo lo que a mí me interesa ver realmente, que es el resultado de los datos. Estas franjas rojas que tú ves acá en pantalla son pintadas en mi gráfico Ninja Trader 8 cuando el volumen y el delta son valores significativos. Entonces mira, por ejemplo, esto era algo que a mí me interesaba mucho hacer que es conocer el volumen relevante. Yo sé que muchos consideran operar con volumen relevante sin conocer cuánto se comercia en promedio, por ejemplo, en un minuto. Entonces, por ejemplo, buscar una ruptura en un minuto y te dicen, por ejemplo, busca un volumen relevante. Entonces tú tienes que saber qué es volumen relevante. Para mí esto es información que debe ser actualizada constantemente. Entonces vamos a empezar a ver ahora por ejemplo, un estudio de datos que he hecho el día de hoy para lo que es mi ejecución. Estas franjas son pintadas de acuerdo a las conclusiones de mi estudio cuantitativo para esta sesión, porque ¿qué es lo que me interesa a mí, por ejemplo, en esta sesión? Saber cuánto volumen se está comerciando para yo realmente poder detectar volumen relevante. Entonces ahí me interesa, por ejemplo, el promedio comerciado por minuto. De igual forma con los deltas. Yo me interesa monitorear esta sesión. ¿Cuánto volumen se está comerciando por minuto? Eso es algo que va a ir variando de sesión en sesión. Muchas personas pues consideran que operan con volumen relevan relevante sin tener en cuenta y realmente conocer este dato. Por ejemplo, yo podría decirte cuánto se comercia por minuto en el SP500, cuánto se mueve por minuto una vela y trato de utilizar eso en mi trading. Si te fijas en pantalla, si se fijan todos en pantalla, como yo sé que es volumen relevante que hay un delta imbalanceado en estas franjas rojas, yo lo sé porque mi Ninja Trader 8 pues inicia vinculando los datos con esta este eh, archivo de bloc de notas, un archivo de texto que me lo genera el Ninja automáticamente que posteriormente se exporta acá a esta base de datos en Excel. Esto se actualiza de forma muy rápida con la información de las velas y luego acá un archivo de Power BI a mí me va mostrando información sobre la sesión, como los promedios, los, las desviaciones estándar. ¿Esto okay. eh, podrías mostrarnos un poquito más ¿Cómo te lo forma? Es, es muy sencillo, o sea, por ejemplo, es que hay un indicador que sí si es personalizado, el indicador lo que hace es generar este archivo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el indicador recolecta la información hora, open, high, low, close, volume, deltas, etcétera, etcétera, y esto es como se conoce pues como datos crudos, entonces aquí esto no sirve para nada, son puros uh -huh. números. Yo lo que necesito es que estos datos de alguna forma se organicen y me digan algo. Entonces para eso paso a otro eh, programa que es Excel. Acá ya se organizan un poco mejor y cuando ya quiero conocer pues, de esos datos que son extraídos de Ninja, que son, si te fijas, lo de la información de esta sesión, ¿Cuánto se está moviendo en promedio por minuto? Esto ya me lo muestro, 3, 000, entre 3.000 y 5.000 con tres puntos de rango, deltas en promedio con 400, con 500. Entonces yo ya sé las condiciones de la sesión de hoy, no solo porque lo veo y creo, sino porque ya con los números pues, lo estoy viendo exactamente. Entonces ya sabiendo de cuánto es el volumen, puedo eh, estipular algo que se considere relevante y sobre todo realista para esta sesión. Porque si hoy es esto, tal vez en dos, tres días sea completamente diferente. Entonces yo necesito pues verlo y saberlo adaptar. Esto para mí es un análisis cuantitativo. Porque hay datos, están modelados, están limpiados, están filtrados y me dan conclusiones. Si te fijas todos esos números que estaban ahí al inicio en este blog de notas terminan en una conclusión muy, muy clara, que son estas franjas rojas. Entonces, las franjas rojas me están diciendo, mira, estas velas tienen una cantidad de volumen significativa para lo que estamos comerciando en esta sesión. Igual el delta, porque la condición está volumen y delta. Entonces, eso es lo que me interesa conocer. Y eso, para responder a la pregunta de lo que es un estudio cuantitativo, un pequeño ejemplo, porque se puede hacer de mil formas muchísimas cosas, en grandes temporalidades, si quieres conocer probabilidades de testeo, de muchas formas. Esto es algo adaptado y enfocado a ejecución. Si quieres conocer cuándo, cuándo considerar volumen relevante, etcétera, para mí este es el estudio. Entonces, mira, eso yo lo consideraría trading cuantitativo, porque tengo los datos que lo respaldan. ¿Podríamos romper el guión y que nos explicaras un poco esa parte de la operativa claro que sí eh, puras ventas en apertura puras ventas en apertura que estuve tomando yo básicamente si voy a resumir a grandes rasgos lo que hago tomo breakouts si te fijas todas son breakouts incluso este primer stop es un breakout breakout si es breakout siempre tomo rupturas entonces en las rupturas evidentemente a mí me interesa volumen, que es un aumento de volumen, y e imbalances. Entonces, yo quiero las dos. Entonces, si tú te fijas justo en los momentos de acumulación, ruptura, yo quiero que esto, yo quiero verlo con volumen aumentando y con deltas imbalanceados. Pero quiero que eso esté con condiciones realistas para esta sesión. Entonces, básicamente, si te fijas ambos, todas mis tres entradas de apertura son rupturas. Pero si tú miras el momento de las entradas, tienen volumen relevante, tienen deltas imbalanceados y son condiciones adaptadas a esta sesión de acá. Uh -huh. Esto aquí es lo que he hecho y tiene. Breakout, breakout es un tipo de entrada para aquel que no lo sepa, que trabaja cuando se está rompiendo esa zona y entra en ese justo momento. ¿no? Cuando estamos Correcto. dentro de una zona donde está el precio, digamos, semilateral. Dentro de esa zona, en un pequeño lateral, cuando hace esa ruptura, eso es un breakout. Correcto. eso es cuando, break. cuando hablamos de imbalanceados, perdona, esto también lo podíamos definir un poco. Cuando claro. decimos que es imbalanceados, es que estás viendo, por ejemplo, un desarrollo de volumen bid de venta bajista cuando está haciendo el breakout. Es decir, que aparece un volumen para empujar el precio a su favor. Qué bueno que te tengo a ti por acá, amigo Claudio, porque a veces olvido explicar ciertas cosas, dando por sentado que está todo claro. Me alegro mucho que lo, lo clarifiques. Todo lo que has comentado es 100% correcto, efectivamente. El breakout es la ruptura de una zona de rango, de lateral o de balance. Creo que es un concepto muy general, ¿verdad? Que te dicen que las rupturas tienen que ser con volumen. Entonces las rupturas de los rangos. Simplemente que yo el volumen y los deltas los tengo pues medidos para saber cuánto buscar y tengo ahí una pequeña ayuda visual con estas señales de acá. ¿Cómo hacer trading de alta probabilidad? Yo pienso que para hacer un trading de alta probabilidad, un trading bien sustentado, Tienes que tener datos, tienes que tener un backtesting de cualquier forma que lo puedas hacer y que tú realmente conozcas cierta información que te dé una ventaja. Yo tengo bastantes, bastantes datos que aportan, que te aportan al intradiario. Por ejemplo, probabilidades de testeo de niveles. Eso es un estudio un poco más macro, no tanto como esto que estamos hablando de velas de un minuto. Por ejemplo, ese es un estudio que tiene una muestra de datos de cinco años. Entonces yo en los últimos cinco años, la última actualización la hice hasta el 31 de diciembre del pasado 2021. Cada seis meses lo actualizo y ahí lo que me da información es los niveles. Cómo se van testeando, niveles sesionales, es decir, de sesión americana, de sesión overnight, niveles de perfil de volumen, de gap, etcétera, etcétera. Entonces, la intención de eso es empezar la sesión sabiendo qué zona o qué nivel o qué escenario tiene altas probabilidades de ocurrir y cuál tiene pocas probabilidades de ocurrir. Vamos a hablar por acá, por ejemplo, de un escenario que me gustaría compartirles para que puedan usar algo ya desde ahora. Vamos a hablar de probabilidades de Overnight. El Overnight es todo... Lo que se cotiza que no es la sesión americana. Está abierto desde 5 p.m. hasta, bueno, desde 6 p.m. hora Nueva York hasta 9 y 30 a.m. hora Nueva York. Es decir, a lo que cierra la bolsa, la, la sesión americana abre la sesión overnight y a lo que abre la sesión americana cierra la sesión overnight. Sí, para Esa resumirlo sesión... sería un poco la sesión europea, asiática y europea. Correcto, sí. Solo que igual y la europea está abierta mientras está abierta la sesión eh, americana. Sí, entonces, la, Claro, entonces el overnight cierra cuando abre la sesión americana, y, pero bien. la europea sigue abierta. Entonces, es, para mí es un poco más fácil verlo como overnight como tal. Va, vamos ahora a ver el tema del de overnight, pero tú hoy estabas vendiendo. Sí, hoy estaba vendiendo. Hoy estaba, estaba vendiendo. vendiendo, sí. Y, y estabas buscando posiciones a la baja. ¿Por qué? Por ejemplo, porque la probabilidad de que se rompa un extremo de overnight, al menos un extremo de overnight, es del 93%. Entonces, mire, ese es un escenario de muy alta probabilidad. Eh, hoy se empezó a romper, ¿sí? Hoy se empezó a romper, por aquí estaba el overnight low, aquí, entonces, yo lo que estaba buscando toda la sesión es rupturas, rupturas. Y ya por lo general, cuando se rompe con dirección, justo esto que yo tengo aquí era el overnight low el día de hoy. La abreviatura es ONL, mínimo de sesión overnight. Eh, la sesión overnight, pues te deja un máximo y te deja un mínimo, ¿verdad? Que son los máximos y los mínimos de overnight. Existe un escenario que tiene un 93% de probabilidades. Entonces, mira, es un, saber que 9 de 10 días va a ocurrir algo es información muy importante. Entonces, mira, 9 de 10 días, la sesión americana va a romper al menos uno de estos niveles, al menos uno, el mínimo o el máximo. Eso va a ocurrir 9 de 10 días y tan solo un día de 10 de cada 10 días la sesión americana no te va a testear ninguno de estos. No te va a testear ninguno. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Mira, esto es basándome en los últimos cinco años de muestra, los últimos cinco años, desde el 2017 hasta 31 de diciembre del 2021. Para eso me sirve. Yo siempre estoy con esa referencia en mi mente, tratando de ejecutar a favor de ese escenario, que tiene un 93% de probabilidades, que es la ruptura de el, alguno de los extremos de overnight. Ese es un dato que desde hoy ustedes podrían empezar a utilizar. Cualquier persona que opere SP500, en mi opinión, debería conocer eso. Debería conocer las probabilidades de que se rompa el rango de overnight. Así como este dato, así como esta probabilidad que es elevada, Existen muchas otras que nos pueden servir, que la verdad, este video nunca podría alcanzarme para compartir todos mis estudios. Muchísimo tiempo nos tomaría adicional a eso, pues hay cada vez que tratar de entender poco a poco para que realmente se pueda asimilar. Así como ese dato, hay muchos otros. Probabilidades de initial balance, probabilidades de cierre de gap de sesión americana... Todo con datos atrás, o sea, no es solo decir sabes que si hay un gap se va a cerrar, pero cuál es realmente la probabilidad de que eso ocurra. Mm -hmm. Yo particularmente, como comenté en el video anterior, tengo todos estos datos que mi base de datos me dio. Yo los incorporo en ninja NinjaTrader en un indicador que se llama stats profile y ahí básicamente yo tengo en pantalla cuál es la probabilidad de que se testee cada uno de estos de estos niveles. Vamos a suponer. Que mañana mismo quiere alguien de los que nos está viendo replicar esta información. ¿Podemos coger un gráfico desnudo y marcar estas zonas? Claro, sí. ¿Vale? Para, para, para explicar cómo, eh, qué es el overnight low, el overnight high, etcétera, etcétera. Y cómo podría cualquier persona tomarse estos niveles para, bueno, a uso sí. personal pegarles un pequeño estudio. Claro, se puede. Mira, vamos a empezar haciéndolo aquí. Tienes tú la cotización, ¿verdad? Eh, tienes acá la cotización de 24 horas del SP500, ¿verdad? Uh -huh. Sí, entonces tienes aquí la cotización. Vamos a suponer que estos son algunos días, ¿verdad? Y tú tienes aquí lo que ya todos sabemos que es, que es la sesión americana. A ver que ahí no se ve bien. Tú tienes aquí sesión americana, sesión americana, ¿verdad? Uh -huh. esta sesión americana es de 9 y 30 a 5 pm hora Nueva York cada uno tendrá que ver qué hora es en su país cuando es esta hora en Nueva York esa es la mejor forma de explicar lo que es la sesión americana entonces acá por ejemplo hay otra sesión americana que abre otra vez de 9 y 30 a 5 pm ¿Verdad? y así va sucesivamente la cuestión es que en medio de estas sesiones, en medio de estas sesiones, sigue el mercado abierto, sigue cotizando, en este caso, el SP500, y esto que está aquí es la sesión overnight. Entonces tú de este tramo que divide ambas sesiones americanas, tú marcas aquí el máximo, aquí el mínimo, y ahí tienes los extremos de overnight, que son el overnight high y el overnight low. Y la probabilidad de que la sesión americana que está aquí, o sea, la que le sigue a lo que cierra esta sesión, te rompa al menos uno de estos dos extremos, es del 93%, según los últimos cinco años de datos. Entonces, si te abres un gráfico, pues lo divides así, ¿verdad? Marcas el máximo y el mínimo mm -hmm. de la sesión overnight, operas esta sesión americana que va a empezar aquí, y buscas ruptura de esos extremos. Eso vale. de ahí sería... Entonces, en este caso, este sería el overnight high sí y este sería el overnight low. Correcto. Y sí, ese es un dato que puede servir bastante. Eh, asimismo, hay probabilidad de initial balance, muchos otros datos que para mí la intención tiene que ser tratar de participar cuando realmente conviene, en escenarios que realmente pueden darnos algo, tenemos las probabilidades a nuestro favor. Y mira que me parece importante, no solo conocer lo que tiene alta probabilidad de que ocurra, sino también lo que tiene baja probabilidad de que ocurra. Porque si tú participas cuando algo tiene baja probabilidad de ocurrir, pues estás eh, entrando con tu mejor interés en contra. Así que para cualquiera de, las dos, de los dos escenarios, te sirve conocer a ti datos, estadísticas, probabilidades. La probabilidad que se rompa la sesión overnight, sea por arriba el high y el low, es de un 93%. La probabilidad, ahí se ve, ¿verdad? Mm -hmm. Aquí tenemos ONH, ONL. Te lo voy a dar de forma general, ¿verdad? Vamos a darlo de forma general yo dentro de lo que hago en mi estudio cuantitativo tengo separado esto por escenario de apertura ahorita estamos viendo cualquier día de sesión americana pero yo lo tengo separado por ejemplo para ver cómo varían las probabilidades si el mercado abre dentro del área de valor por fuera del área de valor, encima, debajo para poder ir sesgando de, de alguna manera las probabilidades pero hablando de un día cualquiera sin tener ningún tipo de filtro adicional, simplemente que sea una sesión americana, la probabilidad de que el precio rompa al menos un extremo de overnight, es decir, puede que sea este escenario o este, es del 93%, al menos un extremo. La probabilidad de que rompa ambos extremos puede ser así y después haga esto, es decir, que toque este y este de acá, ambos extremos, uh -huh. esa es ligeramente inferior al 30%, ligeramente inferior. Entonces lo más probable en una sesión americana es que el precio solo toque una, puede que sea este o puede que sea el de acá. Entonces, sí, habrá días que toque las dos, pero lo más probable es que toque solo uno. Y lo que definitivamente es muy poco probable es que no toque ninguno. Eso es menos del 5% de probabilidades, digamos uno de 10 días. Vaya, entonces también te puede dar otros datos si tú estás operando. Si no te testea, por ejemplo, la zona superior o si sí te testea, te da por otra supuesto. información para tomar decisiones dentro de la operativa. Por supuesto, claro que sí. De hecho, esa... Exactamente la forma en la que lo uso. O sea, yo tengo esto muy en mente no mientras opero, pero si yo veo que el precio hace un fallo, por ejemplo, o sea, yo planteo eso y digo, a ver, si no se testea esta zona, que es el ONH, por alguna razón, luego, pues, muy atento puede que sea el de acá el que se vaya a buscar. O Entonces sea, hay que estar atento con eso de ahí. Por supuesto, así es exactamente como se utiliza. Y este es un escenario que yo le llamo eh, de fallo. O sea, si tú ves que falla en testear un nivel, o sea, muy atento con el otro extremo, porque tú sabes que nueve de 10 días va a testear uno de estos dos. Entonces eso te aporta mucho. O incluso poder comentar en un momento dado si ya me ha testeado la parte superior me olvido totalmente de la de abajo porque solamente tiene un 30%. Excelente, exactamente eso de ahí. Para eso sirven los datos, para, para saber cuándo no participar. Si ya te testeó este de acá y yo te estoy diciendo que según los últimos cinco años, el 30% de las veces va a testear los dos extremos, 30%, es decir, 3 de 10 días. Entonces, ¿por qué si ya testea esto, tú estarías vendiendo esperando que rompa esta zona? Según los datos, según los últimos cinco años, eso tan solo ocurre tres de 10 días. Datos relevantes que nos pueden ayudar a la operativa. Sí, correcto, sí. Por eso es muy importante establecer lo que es Overnight. Se hacen importantes datos sobre esto de acá. Estas probabilidades yo las utilizo a diario. Mi comunidad, los que me siguen en YouTube, los que ven mis pre pues siempre hablo de todo esto de acá. Hay muchos por ahí, por si quieren ver ya cómo se plantean escenarios en un día, escenarios de compra, de venta, teniendo en cuenta estas probabilidades y otras más. Por ejemplo, la probabilidad de que cierre el gap. Hay un nivel que se llama half gap, que un poquito sería... Yo tengo un video que lo explica, pero es un poco extenso explicar lo que es y cómo varía. Pero el half gap es un nivel de altísimas probabilidades, que son como más de 80 así sí mismo. Entonces también es muy bueno todos estos escenarios pues conocerlos. De tal forma que cuando estemos operando, pues tratemos de participar hacia esto de acá. Y para ello también tienes en cuenta el Initial Balance. Ese, por ejemplo, es una eh, estadística que me ayuda con sesión en desarrollo. O sea, si tú te fijas, todos estos niveles de aquí, yo los conozco apenas abre la sesión americana, justo antes de que abra la sesión americana. La sesión americana pues va a transcurrir aquí de 9 y 35, ¿verdad? Entonces, yo, eh, hay otros datos que son estadísticas del initial balance, el IB, balance inicial, initial balance, muchos lo, lo conocen también. ¿Podríamos explicarlo para que no, no lo conozcan? Claro, vamos a explicarlo en breves rasgos. Igual, si ya quieres saber exactamente lo que es el initial balance, también tengo un video en mi canal. Un video en mi canal que te lo explica. Lo que es el Initial Balance, cómo calcular los niveles, las proyecciones, qué estadísticas deja, etcétera, etcétera. En resumen, el Initial Balance es el máximo y el mínimo establecidos durante la primera sesión de trading. Máximo y mínimo establecidos durante la primera, ses la primera hora de la sesión americana. Es decir, 9 y 30, 10 y 30, hora Nueva York, tú tienes el initial balance. Iguales, es balance, es el balance... rango inicial de negociación cuando se ha producido la apertura de Correcto. la sesión americana. Correcto. Eh, hay quien, ahí lo estabas comentando antes, yo tengo compañeros que utilizan los primeros 30 minutos, en este caso J utiliza la primera hora después de la apertura de la sesión americana, que es cuando se produce esa pequeña acumulación antes de desarrollar el movimiento, en la sesión, vaya. Eh, entonces hablamos de en tu caso, la primera hora es el balance inicial de la apertura, desde Perfecto, la apertura. La primera hora exacto. Entonces, esta primera hora, verdad? Mira, otra dinámica. Sabes por qué me gustan mucho este tipo de datos? Porque son objetivos. Fíjate lo que fue el overnight. No tengo yo que decidir cuál es el overnight. Diferente a decir mira, este es un soporte que tiene altas probabilidades de ser respetado. Identificar un soporte es más subjetivo que identificar un máximo, un mínimo, que eso es, podríamos decir, único. O sea, nadie te va a decir, no, ese no es el máximo, viéndote la sesión americana. Este dato de initial balance, igual. La hora, pues es lo mismo para todos, el máximo de esa hora va a ser lo mismo para todos. Entonces los datos son cuantificables, medibles, objetivos. Eso es lo que busco en mis eh, estudios. 9 y 30 a 10 y 30 se forma el rango del Initial Balance, que sería más o menos lo que tengo por aquí explicado en este dibujo. Entonces eh, supongamos que esto que está aquí en amarillo es la sesión americana, ¿verdad? Que va hasta las 5 pm y aquí a las 9 y 30 abrió. Entonces la primera hora de trading te va a dejar este máximo y este mínimo, se conocen como Initial Balance High y el Initial Balance Low. El balance inicial deja muchos eh, otros niveles, como las proyecciones, otra información que es de alto valor. Vayan ahí a ese video, por ahí espero que se pueda anexar, por aquí o algo así, ¿no? Eh, que ahí está más explicado qué niveles deja, porque explicar acá esas fórmulas, pues nos alargamos mucho. Vamos a hablar solo de estos dos, que es el IB High y el IB Low. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la sesión americana de hoy rompa estos niveles? Mira, aquí tenemos el gráfico. Este es otro estudio de datos buscando estadísticas en initial balance. Si te fijas, acá tengo una muestra que va desde el 2017, desde enero del 2017 hasta, eh, bueno, aquí no se ve en orden, pero esta va hasta marzo del 2022. O sea, es la muestra más actualizada. Este dato que está acá, asimismo, de alto valor para cualquier persona. ¿Cuál es la probabilidad de que la sesión americana rompa? El Initial Balance. Probabilidad de que rompa solo un nivel, 67% de probabilidades. Un nivel. Probabilidad de que rompa dos niveles, 30% de probabilidades. Y probabilidad de que no rompa el Initial Balance, 2,3% de probabilidades. Entonces, ¿bajo qué escenarios tratamos de participar? Escenarios de ruptura de Initial Balance. Entonces, una sesión americana que te forma el Initial Balance y que no lo rompe en ningún momento, va a ocurrir, si te fijas, muy poco. que es esto amarillo que tenemos acá? ¿De dónde sale esto? De los datos que te comento, que son cinco años, estos están hasta marzo. Usted estudió, lo hice hace poco. Hay más datos sobre esto. Este de aquí como tal, así mismo, es información que te puede servir. Fíjense cómo con dos datos, dos probabilidades de alto valor, ya pueden empezar a operar. O sea, ya tú... Busca participar cuando esto vaya a ocurrir, cuando vayan a romperse extremos de overnight, cuando vaya a romperse el initial balance. Ya conoces probabilidades, ya te puede servir esto acá. O sea, para mí, se puede poner en práctica. Sí, ya se puede empezar a poner en práctica. Hay unas probabilidades de que duplique el initial balance. Sí, esa es una de las extensiones, una mm -hmm. de las extensiones del initial balance. Eh, mira, el initial balance... Pues es este, ¿verdad? Que es el máximo y es el mínimo de la primera hora de trading. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cómo calcular las proyecciones? O sea, la proyección es que rompa la sesión americana y duplique hasta acá arriba el mismo rango. Si te fijas, esto que lo duplique acá. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Es decir, que la sesión americana rompa el initial balance y duplique hasta acá el rango o hasta acá abajo ¿cuál es la probabilidad que lo haga hasta acá abajo? al IB low 2 duplicado o acá sí. eso es una fórmula, por lo general los que ven el initial balance también ven las extensiones esta sería la extensión duplicada, se, puede, se suele llamar 100% del initial balance se suele llamar IB high 2 este de aquí que es cuando, este sería el IB high este sería el IB low y este sería el high low 2, ¿verdad? Que, esto sería, eh, que este sería el rango del initial balance, es que rompa y duplique, si te fijas. Tiene de aquí a acá y de aquí a acá tienen la misma distancia. Estos son niveles que tienen menos del 20% de probabilidades. Entonces son niveles que son más utilizados para reversals o para salidas, porque que esto ocurra, es decir que, se llene la estadística que te digo, ¿verdad? Que rompa esta zona. Ese es el escenario de alta probabilidad. Pero que llegue a esta zona de acá, va a ocurrir tan solo dos de diez días. Entonces, que eso ocurra, ya tú no vas a estar recién comprando por acá. Por eso yo digo que no solo te sirve para saber cuándo participar, sino también cuándo no participar. Entonces, si te fijas, ya sabes eso de ahí. Ya sabes desde dónde te conviene entrar. Idealmente, desde antes de las rupturas. Y desde dónde te conviene salir antes de esto de acá. Porque que hagas todo ese trayecto es muy poco, muy poco probable, 20%. Yo tengo las proyecciones y los datos de cada una de las proyecciones del 25, del 50, del 75 y del 100%. Y más o menos para saber cómo salir en las rupturas. Entonces, si igual quieren conocer ya a detalle cómo calcular cada proyección, cuáles son los, los porcentajes... Ahí está en mi video que está dedicado a lo del initial balance. Bueno, Creo pero que... un 20 es poco, ¿eh? Claro, eh, pero pero un 20 más, es poco. Sería más buscar el reversal que buscar la compra, como Exacto, estaba diciendo. Por supuesto, es que esa es la intención. De hecho, eh, estas, el initial balance duplicado suele ser más utilizado para zonas de reversals. O en mi caso, que yo opero breakouts, ya estar saliendo antes de eso. Y ya por ahí... Como te dije al inicio, no solo te sirve para saber cuándo participar, sino cuándo no participar. O sea, evidentemente estás recién buscando entrar en estas zonas, pues va a ser, no va a ser de tu mejor interés. Es mejor que lo hagas desde antes. Todas estas que te he comentado son para el SP500. O sea, las probabilidades de overnight, las probabilidades del de initial balance. Entonces, si te fijas, pues, hemos comentado algunos escenarios de alta probabilidad. Estos de aquí. O sea, los niveles que, de los que hemos hablado, es decir, niveles de overnight, extremos de overnight, niveles de initial balance, esto lo que nos termina dejando son... Sí, es importante porque no habíamos recalcado que estamos hablando del SP500. O sea, yo todo lo mm. que les estoy diciendo, todo lo que hemos visto acá, es exclusivo para el SP500, cinco años de datos, y la fue recolectado hasta el 31 de diciembre del 2022, no, perdón, 2021. Entonces, eh, overnight, escenario de alta probabilidad, que sería el breakout del rango de overnight. Un escenario que tenía 93% de probabilidades. Y escenario de poca probabilidad, es decir, que no se rompa ninguno de los dos niveles, el no breakout, ese sería un escenario que tiene menos del 5% de probabilidad. Con estos dos datos ya puedes hacer bastante. Tienes que también ser un poco, eh, hay que ser pues, cualquiera que esté viendo esto, pues, ¿cómo, ¿qué concluyes tú sabiendo esto? ¿Cómo crees que podrías participar? En mi caso, yo entro antes de las rupturas, evidentemente, buscando que eso pase. Y hablando del initial balance, un escenario de alta probabilidad parecido al de breakout es el testeo de el IB High o el testeo del IB Low y cuál es el escenario de poca probabilidad, es que se duplique el rango del Initial Balance, es decir, el IB High 2 y el IB Low 2. Entonces, acá tratas de buscar entradas entradas y en el otro escenario pues puedes buscar salidas o bien reversals. Tú puedes usar esto de distintas formas. No solo operando como yo, a mí me gustan mucho los breakouts y los retrocesos. Breakouts en mercado balanceado, pullbacks en mercado imbalanceado. Siempre hacia, eh, buscando estos escenarios, o sea, siempre participando a favor de estos escenarios. Dejando de participar en los escenarios de poca probabilidad. Ya la ejecución, por ejemplo, si te fijas un poco de lo que vimos al inicio, ir analizando aumentos de volumen, aumentos de delta, estructura en sesión americana, participar y gestionar. A mí me ha encantado, me ha encantado lo que hemos visto. Ahora bien, eh, prometimos muchos gráficos, hemos dado muy pocos. Esto, esto, esto hay que solucionarlo. ¿eh? Prometimos <ríe> muchos gráficos, muchas capturas, operaciones y hemos visto más teoría, pero pocos gráficos. Esto hay que bueno, solucionarlo. ¿eh? Creo que podríamos agendar algo a, tal vez para compartir cierta información. O sea. ¿Recuerdas que al inicio decíamos? Creo que ya en un inicio se entendió qué hago, cómo, por qué, para qué, por qué es importante, ¿verdad? Yo creo que ahora ya hay mucha información, pero como tú mencionas, tal vez podríamos hacer algo adicional donde veamos más práctica aún con estos, con estos datos, imágenes, entradas, por ejemplo. Vimos por ahí algo el día de hoy sobre volumen, delta y mis ventas con aumentos de volumen y de delta. Pero se podría ver, se podría hacer, podríamos buscar planteamientos, algo, no sé, ¿tienes alguna idea tú de es qué encontramos otro rato? Yo, a hacer... Hay algunos datos que me gustaría que comentáramos, por ejemplo, el rango promedio que hay en el movimiento del precio dentro de una sesión. Eh, sí. Podría ser algo interesante que podíamos ver, es decir, claro. ¿cuánto se mueve el precio dentro de una sesión? Eh, sí. por ejemplo, ¿para qué? Para buscar reversals, para buscar bueno, eh, movimientos, porque si el rango promedio, es decir, el movimiento promedio de una sesión es de 100 ticks, 200 ticks, yo más o menos ahora veo unos 200 por ahí, 200 claro. ticks. estaríamos sí. hablando de 40 puntos, ¿no? ¿40, 50? Claro, más o menos, sí. ¿Mm? Exacto, excelente. Eh... Eso es otros tipos de estudios. Mira que todos van como... Cada uno te aporta algo. El que tú comentas es algo muy importante. Tal vez uno lo va viendo año a año, ¿verdad? Yo ya tengo casi seis años operando. Seis años, entonces, viendo cómo va evolucionando una sesión americana, cómo era antes, cómo es ahora. Pero ya si a uno le interesa ver, ¿sabes qué? Mira, antes se movía a 20 puntos, ahora se mueve 60. Entonces, ya es diferente. También son datos que a mí me gusta mucho aportar. También podríamos revisar cuánto se mueve en promedio una sesión americana, cuándo es buena idea buscar un reversal, cuánto volumen se comercia. Muchas, muchas cosas, ¿verdad? Y, Espero y que puedas coordinar algo. Sí, y me gustaría que pudiésemos ver gráfico en movimiento, que pudiéramos sí. ver operaciones, planteamientos que podamos estar haciendo a tiempo real para para poder decir mira, pues voy a poner overnight low. Vale, y aquí estoy teniendo imbalance por ejemplo, que me está dando esta opción para ir a por este nivel. Eh, eh, y aquí voy a situar el stop ¿vale? Aquí me quita la razón. Ese tipo de detalles yo creo que nos pueden ayudar mucho. Si te parece bien, lo hacemos. Claro, todo lo que tú comentas lo podemos hacer. Evidentemente, eh, siempre ha sido mi intención, pues... Hacerlo como poco a poco, pero si tú te diste cuenta, lo hablamos en un primer video, si yo tal vez directamente empezaba a hablar de números, de todo esto, a lo mejor y hubiesen, no se hubiese entendido del todo el por qué, ¿verdad? entonces se puede explotar un poco la cabeza y decir... O, no solo eso, sino que y a lo mejor alguien ve y no le interesa, porque cada, la verdad a poca gente a veces le gusta la información un poco más densa como esta. Entonces siempre la intención es hacerlo poco a poco, ya cuando uno entienda... Todo esto, pues todo lo que tú comentas son cosas que podemos empezar a hacer. Organizar reuniones, organizar alguna operativa juntos, muchas cosas que pueden ayudar en sí a la comunidad, que es lo que se busca. Todo lo que tú comentas. Ya seguiremos hablando por ahí por el Discord, en tu caso, o en el Telegram, en el mío, cuando estemos por ahí, y organizamos lo que, lo que puede aportar a la comunidad. Estaros atentos porque vamos a hacer una tercera y... Yo creo, si os parece bien a vosotros y a vosotras, eh, dejaros en los comentarios porque yo creo que nos ha faltado un poco más de acción, tal vez, de gráficos, de ver movimiento, de ver operaciones y operativa. Y no teníamos pensado hacer una tercera, pero yo creo que puede ser muy interesante esa tercera, ¿vale? Porque desde un primer momento habíamos hablado de dos. Pero yo creo que esa tercera puede ser muy interesante. Ahora ya tenemos algunos datos que podéis ir trabajando. Eh, bueno, cada uno de forma privada puede estar eh, analizando esta información en el gráfico, puede estar viendo formas de operarlo, pero, oye, que nos lo traiga J eh, y que nos lo traiga así, de primera mano, todo hecho, y mirar lo que estoy operando, yo creo que puede ser el complemento perfecto para cerrar... Esta pequeña serie que estamos haciendo con J dedicada a los niveles de alta probabilidad, el uso de datos. Y yo creo que ya con esta segunda parte ya ha abierto eh, la curiosidad a alguien, ¿no? Ha picado el gusanillo. Si te fijas, aquí está una venta. Un pequeño ejemplo. Vamos a cerrar este video con un ejemplo. Como tú lo comentas, ya espero que coordinemos alguna otra... Eh, situación donde podamos hablar cada vez más a detalle, cada vez más práctica sobre todo esto de acá aquí está el gap, por ejemplo mira, aquí está el gap que tenía un 70% de probabilidades y aquí está mi venta y yo busco salida en el nivel. Entonces ya cuando el nivel es testeado, pues yo busco una salida. Idealmente trato de entrar desde antes de que se testeen en esos niveles. Es una y entrada con, con breakout que estábamos comentando. Vaya. Breakout, claro, que como te comento, casi siempre participo en breakout. Aquí si yo no entraba en el breakout, si no entraba en el breakout, lo que tenía que hacer es pues, encontrar algún retroceso en este recorrido hacia los niveles de alta probabilidad. Pero siempre es más fácil para mí estar en el breakout. Es verdad que a veces, y tengo algún eh, mal timing antes, que tal vez y me estopea y tengo que entrar nuevamente, pero se me hace más fácil, cuando ya desarrolla el imbalance, gestionarlo desde el breakout. ¿Dónde tenemos el overnight low? ¿Eh? Ah, ah, vale, la roja, ya la veo ahí abajo. Claro, por acá estaba el overnight low. ¿Sí? Eh, el Gap es un nivel que cuando abre dentro de rango el mercado tiene bastantes probabilidades. Eh, todas estas probabilidades yo las segmento dependiendo de dónde abre el mercado. O sea, por ejemplo, vimos probabilidades generales, pero el mercado no es lo mismo cuando te abre dentro de rango que cuando te abre por encima, cuando te abre por debajo, cuando está por encima del área de valor. Traer todo eso, incluso para mí, nunca fue viable. Por eso hice mi indicador, que ahí pues lo que hace es que detecta la apertura y ajusta el, eh, la probabilidad. se me muestra cómo eh, sirve para el día. Es diferente a tener un Excel y yo ir buscando y todo esto, ¿verdad? Entonces por eso busqué este tipo de soluciones. Y sí, yo creo que más de estos ejemplos, pues pueden verlos ahí en mis redes sociales. Lo pueden ver también en... Lo pueden ver en un próximo, no sé, video, tal vez algo que podamos organizar con la comunidad. Ya vamos a ir conversando ahí y vemos qué puede salir de, de bueno y de bonito para todos. Sí, lo publicaremos en redes sociales. Acordaros de seguir a Jota. Vamos a dejar en la descripción del vídeo su enlace de contacto del Telegram. Eh, bueno, ahí dejamos todo en, en la descripción del vídeo. Seguirle, ¿vale? Y veréis más ejemplos, más casos prácticos. Y nos vamos preparando para una tercera, que yo creo que va a ser la mejor de todas. Vaya, eh, yo creo que va a ser la que ya nos... Esperemos muestre. que sí. Me ha gustado <risas> más esta, te cuento. Me ha gustado más esta que porque ya hablamos un poco más de datos, de números. Entonces esa ya es la parte que me gusta mucho a mí, que la primera que fue un poco más conversada. Espero que esta, pues, les guste más a ustedes, a la comunidad. Y pues espero sobre todo haberles aportado algo en esta sesión, bien sea algo que ya pueden empezar a poner en práctica o al menos un poco de curiosidad en cómo hacer las cosas de forma un poco diferente, de por qué camino pueden ir, si te gustan los números, los datos, igual y te interesa pues lo que he hecho yo, espero que te sirva. Espero verlos también a todos, a ti, pues Claudio, ya tenemos por ahí una reunión creo que para mañana nosotros. Mañana, mañana vamos a quedar para operar. Sí, entonces cualquier otra cosa, pues poco a poco nos iremos viendo. Si a ustedes les interesa, es importante que lo hagan saber en los comentarios, que busquen por ahí mis redes. Del video pasado, igual, mira que aunque no se dieron datos, me comentaron ahí, me estaban diciendo que les gustó lo que hago y todo. Entonces yo creo que acá que les he dado, crean que bastante, resumir estas probabilidades, darlas actualizadas como las he compartido, dar escenarios, es un backtesting lo que estoy proporcionando. No es algo automatizado, pero... Es una herramienta que les puede servir. Así que espero que lo valoren al menos con un like, suscribirse por ahí también en mi canal. Yo espero que eso les haya servido. Eso sería todo de mi parte el día de hoy. Un gusto haber estado acá con todos ustedes. Estaremos hablando para una próxima sesión. Cuídense mucho. Un abrazo bien grande. Volvemos con la tercera parte no prevista, pero bueno, la vamos a dar. Y bueno, apoyar el contenido, este tipo de contenidos para que progresen y para que, bueno, con vuestro apoyo es como, es como consiguen salir adelante este tipo de contenidos. Así que dejar ese like, como bien había dicho, suscribiros y nos vemos en esa tercera parte. Chao.